Igual, un software as a service gratuito que les platiqué desde el principio, Calendly, es una chulada. Aquí en esta esquinita superior, si les late, pues si le dan clic, pueden sacar el suyo en esta misma versión que es gratuita. Bienvenido a mi agenda, por favor, elige el audio que mejor te convenga, les platico a todos. Y pues lo que hago es que aquí planteo el one on one. Eh, eso quiere decir una junta pues de, de mí contigo este, pues algo muy personal con un tema en particular entonces pues aquí elijo por ejemplo el 26 elijo lo de las 10 de la mañana lo confirmo este pues eh, me ponen aquí su nombre su correo electrónico que nos vemos por zoom eh, aquí ponemos el contexto de qué tema vamos a hablar vamos a hablar de financiamiento y este que esperamos lograr este ahí una línea autorizada. Entonces, bueno, tal cual. este Se programa el evento. Obviamente faltan aquí los datos del de nombre. Y tan simple, pues ya hay un espacio de 15 minutos para ver de qué va esta duda que alguien pudiera tener en mi línea de negocio, que es la que necesito. Esta línea también la abro este con mis alumnos para que me hagan algunas este, asesorías o lo que vayan necesitando. Pues es lo que hace también el, el profe Chris en la, en la faceta docente.